Estaba yo chavo, tendría algunos ocho años, 950, y empezó a correr la versión en mi pueblo, en Ciudad, Guanajuato, de que se aproximaban que iba a haber tres días de oscuridad. Pues yo me espanté. Y no nada mayor mucha gente del pueblo platicaban en el molino, en el mercado, en el jardín, en la calle con los vecinos. De que habían dicho que iba a haber tres días de oscuridad. Pero que no iba a haber ni la luz del sol. Y que al mismo tiempo la luz de... O sea, de la Comisión Federal de Electricidad, que no, no iba a iluminar, aunque prendiera el pó, no se iba a ver esa luz. Que no iba a iluminar esa luz. Que ni cerillos ni velas podían iluminar, no se iba a ver esa luz. Que solo la vida del Santísimo era la única que podía iluminar. Toda la gente corrió, obviamente, a la parroquia en Silao, Guanajuato, a comprar sus velas del Santísimo para esperar los tres días de oscuridad, porque decían que, pues que ya, que ya, esto fue en 1950 en Silao, Guanajuato. Y por la gente temerosa y uno de niño, pues también, porque decían que nada se iba a ver, que todo iba a estar. Oscuro, que la luz del sol no se iba a ver, que el sol no iba a iluminar, ni los focos de la casa iban a iluminar, ni vela, ni veladoras, ni linternas, nada, nada iba a iluminar, solo la vela del Santísimo, el siglo del Santísimo. Esto fue en 1950, yo lo recuerdo perfectamente bien en mi pueblo, en Ciudad Guanajuato. Y se esperaba con ansia y con miedo al mismo tiempo los tres días de oscuridad. Porque 1950 era como un año santo. Total pasaron los días. Y pues no, no, no pasaba nada. Bendito sea Dios. Y pasaron más días y pues bendito sea Dios no, no pasaba nada. Y terminó el año de 1950. Bendito sea Dios y no pasó nada. Pero sí vivimos días de, de miedo, porque imagínense usted que nada ilumine, que no se vea nada, pues se ponen a pensar. Y estando un niño cuando nos explicaron muchas cosas. Esto fue la profecía de los tres días de oscuridad en mi pueblo, en Sibau, Guanajuato, 1950. Los saludo con mucho cariño, me da gusto saludarlos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.